todos alguna vez hemos tenido mascotas, aquellos adorables acompañantes que de una u otra forma hacen nuestros días mejores es tanto el cariño que le tenemos a estos amigos que a veces nos encantaría saber lo que piensan lamentablemente eso no es posible ya que la evolución les ha impedido comunicarse con naturalidad al menos con esa naturalidad que nosotros hacemos no obstante, nuestra historia ha sido testigo del nacimiento de ciertos animales con una inteligencia asombrosa animales que aprendieron a hablar y que terminaron revelando los mensajes más sorprendentes que estás por escuchar prepárate muy bien porque este top viene cargado de emociones soy breakman y es hora de tomarse un break hoy presentamos tres animales que hablaron y dejaron tristes mensajes a la humanidad Número 3 en el año 1971 la universidad de stanford comenzaría una investigación que le daría un vuelco a nuestro entendimiento sobre los animales coco la gorila, nació en el zoológico de san francisco, fue adoptada por franchini patterson quien la llevó a la universidad para entrenarla en un área bastante particular, lengua de señas el objetivo era simplemente hacer un experimento lingüístico donde se le enseñarían palabras para ver si coco podía replicarlas los más escépticos creían que el animal solo replicaría los gestos sin entenderlos en verdad sin embargo, el resultado final fue impactante de pronto, la gorila comenzó a crear sus propias palabras la doctora le había enseñado una seña para la palabra pulsera y otra para dedo un día la gorila miró fijamente las manos de su entrenadora y comenzó a juntar ambas señas refiriéndose así al anillo que portaba la mujer esta fue la primera prueba de que realmente entendía lo que estaba diciendo, no obstante, la mayor prueba de su inteligencia vendría a continuación, todos los días la doctora le leía el cuento del gato con botas, la gorila se lo pedía a diario hasta que un día, combinó las señas para solicitar a la doctora tener un gatito de mascota, así fue como Coco se hizo muy amiga de bolita, su nueva mascota y ah, ella misma le dio ese nombre, Un día, tras 15 años de una tierna amistad, Bolita fue atropellada. La doctora debía intentar decirle a Coco por qué Bolita no iba a regresar. La reacción de Coco fue devastadora, tanto así que llegó a llorar. Después de esta situación, Coco estuvo triste por mucho tiempo. Su ánimo cambió cuando el fallecido actor Robbie Williams la visitó y realizó con ella algunas bromas. Ambos conectaron de inmediato y Coco se alegraba cada vez que Robbie la venía a visitar. Pero quizá lo más sorprendente expresado por la gorila fue cuando le contó a su entrenadora su opinión sobre el cambio climático. Coco relató sus sentimientos al respecto. A continuación, verás las imágenes más impactantes del video. Independientemente si lo que dijo estuvo preparado, eso no quita que la gorila sienta y entienda de verdad. Quizá esta sea una demostración de que al igual que nosotros, los animales también pueden aprender a comunicarse. Número 2 Lo del puesto anterior jamás había visto, era una clara comunicación entre humano y animal. Si bien es sorprendente, lo que ya hace en este puesto no tiene precedentes. Se trata de Alex el loro, una pequeña ave que logró desarrollar la inteligencia de un niño de 5 años. De 5 años. Este sorprendente animal logró reconocer números objetos y colores. Podía decir si una llave era igual a la otra y manejaba nada más ni nada menos. Que un vocabulario de 150 palabras. A diferencia de Coco, este loro sí podía hablar con su entrenador. Decía Lo siento cuando se equivocaba y pedía volver a su jaula cuando estaba cansado. Vocalmente hablando se expresaba tan bien como un niño de dos años. Todas las tardes, cuando su entrenadora se debía marchar, Alex le preguntaba si volvería mañana. la inteligencia de Alex llamó tanto la atención de los medios, que llegó a participar en un programa para demostrar su entendimiento sin embargo por falta de contexto, muchos supusieron que estaba bien entrenado siendo que en verdad, él respondía a lo que sentía quizá hayas notado que me refiero a Alex en tiempo pasado y es que lamentablemente a sus 31 años de edad, estaba muy enfermo el diagnóstico del veterinario fue brutal, Alex no pasaría de esa noche y así fue como a pesar de ser un animal único, ese día Alex dejó de existir, pero no sin antes despedirse de la persona que él más amaba, y la persona que más lo amaba a él, su entrenadora, mientras ella lo acariciaba entre lágrimas, Alex articuló palabras que jamás había pronunciado, Sé buena le dijo, te quiero, esas fueron sus penúltimas palabras seguidas de, nos vemos mañana. la entrenadora publicó un libro en honor a Alex y en él concluye desde el punto de vista científico, Alex nos enseñó que las mentes de otros seres vivos se parecen mucho más a las mentes humanas de lo que estábamos dispuestos a admitir y yo me pregunto, cómo no, si estamos formados a partir de los mismos ingredientes ¿Cómo podemos ser tan egoístas como para pensar que nuestra mente es la única que vale la pena estudiar y la única capaz de expresar lo que siente Quizá animales como estos no puedan comunicarse bien, pero dentro de sus mentes hay rutinas, hay juegos, hay cosas que les encanta hacer y que si tan solo prestaras atención, podrías ver que todo el tiempo intentan comunicarlo contigo, solo hay que aprender a escuchar. Número 1 el sorprendente animal que ocupa este lugar nació en atlanta, estados unidos a diferencia de los dos puestos anteriores, este orangután no tuvo un entrenador sino más bien una madre Chantec fue criado como humano bajo los cuidados de una antropóloga de tennessee quien le enseñó lengua de señas pero no tan solo eso Chantec aprendió a ir al baño, a hacer su cama y a ir de la universidad a su casa sin perderse pasó toda su vida con humanos, sin embargo, a diferencia de los puestos anteriores, se decidió por reintegrar a Chante con los suyos, es decir, con otros orangutanes. lo que su entrenadora como otros profesionales jamás pensaron, es lo que estaba a punto de ocurrir. Durante los primeros minutos que Chantec pasó con otros orangutanes, de inmediato se sintió incómodo y lo demostró en lengua de señas, diciendo que no quería estar allí y que extrañaba a su cuidadora. Las palabras que utilizó fueron, no quiero estar con estos gatitos, como él los solía llamar, quiero estar contigo. El caso de Chantec ha ayudado enormemente a la comunidad científica a entender más sobre la comunicación de estos animales, y sobre cómo logran expresar sus sentimientos. Es tremendamente triste que no se hable ampliamente de esto en la televisión, pero por lo menos lo estás viendo aquí. Quizás ahora te convenzas de una vez por todas que todos los animales, incluyéndonos a nosotros, tenemos la capacidad de abrir nuestra inteligencia a niveles inimaginables. Espero que el video te haya gustado, debido a que ya hemos llegado a su fin. Soy Breakman, y este ha sido tu break, y nos vemos. Sin antes dejar un saludo para Alonso YouTube. Vale Kun. y para aquellos que me siguen en Instagram, Emanuel Ramírez, Jonathan Vega, Osvaldo y Nico. Muchas gracias a todos por ver, recuerda hacer clic en el botón del centro para suscribirte, y aquí te dejo otros vídeos por si deseas seguir tomando tu break, y nos vemos hasta la próxima.